Ok, pues ya estamos una vez más en vivo y a todo color. Eh, y vamos a tener un tema por demás interesante eh, que ahorita lo vamos a estar comentando, mi amada esposa y su servidor. Y les decimos bienvenidos a hoy, oramos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, bien bendecida, gracias al Señor. Gracias por este día que, que nos permite ver. A Él le damos la honra, la gloria y la alabanza. Y pues gracias le damos por, porque podemos estar ya dispuestos en este momento para llevarles uh, un mensaje más de la palabra del Señor y pues la oración. Así de que gracias, gracias a todas las personitas que en este momento o más adelante ya pueden estar con nosotros y los que van a estar todavía más tarde, en la noche, otro día extra. y los es que vean las la, la repeticiones eh, es, así es. Okay, es está en vivo se va a donde más y lo pueden ver en el momento que quieran y donde quieran así de que así bendecidos es. sean todos ustedes y bienvenidos amén bueno pues somos sus amigos sus amigos, Felida Navidad y Rafael Cavazos así es eh... Acabamos de poner precisamente ahí en, en Facebook una imagen donde tú estás como abanderada. Avender, oh, sí. Este, <ríe> bueno, pues gracias a Y bueno, pues, eh, como celebrando, celebrando el, los fechas de México. El, las fechas el, que siempre celebramos, ¿verdad? Las patrias. fiestas de, patrias de, de, de patria desde, desde que estábamos en la escuela y, y pues amamos. Amamos a nuestro México Y, y amamos la, la bandera Amén, así, así es. es Y ahora pues no Todos nuestro respeto a la bandera de aquí, Estados Unidos Así ¿verdad? es este, Amén. Así Y es. pues bueno hoy Hoy vamos a estar Tocando un tema Por demás interesante Tema de hoy Tema de hoy Toda acción tiene Una reacción wow. Así es toda acción tiene una reacción. Y fíjate, ahorita hablando de México, esto no lo buscamos a propósito no. para hablar del tema, No. sino no. así se ¿Qué? dio, a, así se dio solito, así, así se dio exacto, solito, solito. solito se nos dio, este el, el y es que el Señor tiene todo, amén, todo, por todas ese las señor, cosas Señor, es el Señor, amén este y ya pues ahí los que pueden estar viendo el fondo, pues ahí está un pedazo de, la, de lo verde y lo rojo y lo blanco, ¿verdad? Ah, este, el, el, el sí. Sí. Y aquí bien. donde dice bienvenidos, pues ese es el, el verde de la bandera, ¿verdad? Ahí es, es el, el, ahí está el puesto. Y en el hoyo en el, en el, el el ramos, ahí está el, el fondo de la. De la bandera de nuestro México Así es, y está bonita el, la... el tema, bueno, sí, sí. pues uh -huh. Toda acción tiene una reacción Y ve lo que va a decirnos la Escritura Ahí en Mateo 7 Del verso 15 al 20 Y vamos a estar utilizando La versión de Dios habla hoy porque yo quiero que Dios hoy termina, aquí te hable mi amado, mi amada, seas del país que seas. Amén, amén. Y, y dentro del título de esa, de esa porción, los reconocerán por sus acciones. Es como dice ahí en la sí. Biblia, este, porque tiene títulos así en cada porción. Sí, este, hay miles que tienen todo recorrido y sí, así y así por Entonces, qué interesante es reconocer a las personas por sus acciones. Ah, vale, así, es. así nos reconocen a nosotros y así se reconocen a las demás personas claro. y a todo el mundo. Mí, así es. Nadie quedamos exentos, exentos de poder ser reconocidos por nuestras propias acciones. Sean buenas o sean malas. Correcto. Aún las regulares. Sí, sí, pues es todo, realmente como, como eres, ¿no? Ajá. Es eh, tu, tu, tu testimonio, tu vida, tu, tu historia, tu, pues todo, como eres. Exacto. Entonces, cuídense, ¿de qué dice INE 15? Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Pero por dentro son lobos, lobos feroces uh -huh. y, y la palabra es tan clara. Así es. Eh, vamos a ver cómo dice en la Reina Valera también. Sí dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así es. Eh, ahí sí, tienen sí. las dos versiones, cuando menos, de la Reina Valera y, y esta de Dios habla Esa hoy. Habla hoy cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de, parte de Dios, de Dios. Uh -huh. y hay que, eh, hasta candidatos y hay gente de eh, que están en las grandes posiciones en los países que uh -huh. quieren hablar de Dios sí. pero no pueden, no, no, no pueden no sus pueden, hechos porque... y sus actos los, los, los, los echan estamos abajo declarando quiénes son y cómo son. Eh, eh, exacto entonces, no, no hay quienes que usan una Biblia y, y, y no saben ni cómo agarrarla. ¿Cómo? Sí. Uh -huh. eh, eh, y hay quienes hablan supuestamente pasajes de, de la escritura, uh -huh. pero no lo dicen en la forma correcta, correcta, porque no la conocen. Ni, ni la, la interpretación correcta. Eh, exacto. Y sobre todo el motivo y la causa y la razón de eso. Y pues también en el mundo entero, eh, en los medios en, en incluso en los, en los templos muchas veces no todos los que están al frente de un, de un templo Ajá. pues están diciendo lo que tienen que decir ¿por qué? porque bueno, eso nos dice la escritura cuídense cuídense, cuídense. cuídense. de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios sí. bien a ustedes disfrazados de ovejas pero eh, por dentro son oh, lobos feroces, o en otra versión ser rapaces, La ¿verdad? Paz. Entonces, ¿qué, qué interesante es esto, mi amado, mi amada. Cuando nosotros tuvimos eh, por muchos años una librería cristiana, eh, de, allá en el área del Valle de, de, de Texas, eh, porque hay varios valles eh, aquí en Estados Unidos, pero el de Texas, eh, allá al sur de México, Digo, perdón, de, de, de, de Texas Y al norte de México ¿verdad? Nos tocó Gracias al Señor Conocer mucha gente Porque no fue uno ni dos ¿eh? Mucha, no, mucha gente no, sí. Que los veíamos, que estaban En el ministerio Supuestamente O que pretendían estar en el ministerio Pero más que todo Eran unos Lobitos y otros lobotes Sí, pues este, es que... Sobre dicho, todo los misioneros. Hay de todo. Ay, dios mío. Hay de todo en la vida, el Señor. Eh, pero bueno, Dios dios dios dios conoce dios conoce a cada quien y, y conoce sus pensamientos, conoce sus acciones y al final Él, él es el que el, el, sí, sí, exacto. Entonces, es. Por eso decimos lo que decimos. Sí, claro. Porque no, lo vivimos. Sí, sí. Fue nuestra propia experiencia por muchos años de que veíamos a la gente y lo sabíamos hablar, y lo sabíamos actuar, y decíamos, que lejos están sí, de, de lo que deben de estar. Sí, por eso este, el, el Señor este, nos da el, el entendimiento, el discernimiento, y, y, y este, el, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad este, cuando el Señor está en nuestras vidas. El Espíritu Santo está con nosotros y Él nos enseña, nos capacita, nos rebargulle y nos, nos da todo lo que, lo que necesitamos. Así es. Entonces, vamos al verso 16, a ver qué nos dice. El 16 dice Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cargos. Así es. Entonces, Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, por eso le decimos lo que decimos. Sí, exacto, exacto. Por la gracia de Dios nos dio esa capacidad de poder eh, discernir eh, aquellos hombres que venían eh, con la intención, más que todo, de pues venía a buscar dinero sí, sí. y economía, no era tanto no. lo que hacían. La economía, sí. No era tanto lo que hacían porque se les veía en sus rostro se les veía en su cara, se les veía en su acción. Uh -huh. Y nosotros comentábamos, ¿verdad? Oye, es, es, este hermanito, si se le puede llamar así, pues viene nada más pues, a levantar dinero. Pero, pues bueno, eh, eso es, sucede en todas partes y también en la política oh, sí, sí, sí. también en la política sí, también. como que no queda exenta de esto de que pero por sus acciones uh -huh. observen observen por favor a sus, sus políticos observen a la gente que está en eminencia observenlas observenla, uh -huh. sí. eh, y valoren con profundidad sus palabras y sus acciones sus palabras y acciones este, así es, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los anrojos? Entonces, mi amado, mi amada, tú que estás en tu país, no sé dónde estás viendo el video, pero donde quiera que tú estés, uh -huh. ponte a observar, a analizar, y pide al Señor la sabiduría para discernir, así es, fíjate qué importante es esto, pídele a Dios la sabiduría para discernir, muy importante, ¿no? lo que aquel hombre está diciendo, o lo que aquel predicador está diciendo, sí. y sí. menciono ambos campos, sí. porque son donde se habla a la gente, sí, claro, y a, a las masas, a las masas, exacto, uh -huh. entonces, sí, que haya un espíritu de discernimiento de parte del Altísimo para podernos nosotros dar cuenta por los hechos y sí, por los actos sí, y por las palabras y por, por el, las acciones. Así es. Sí, bueno. sí cuando hay este, eh, cuando hay pues los, los intereses personales y todo eso, pues uh -huh. eh, y, y no hay no hay la, la, la compasión por, por, por, por las personas, por el prójimo. Este, hacer las cosas de una manera este, no tan egoístamente porque entran los egos los orgullos, los, los, el, ego, el egoísmo entonces eso es malísimo, malísimo y eso sucede en muchas áreas de la vida sí. en todos los países del mundo, eh. en todos los países del mundo, no crean que nada más no, Estados Unidos no, es o México es o Guatemala o, o Colombia o Venezuela o, o cualquier país es mundial eso eh, esto de ver que es a nivel global, así es la actitud del ser humano en todas las áreas de la vida, uh -huh, uh -huh. político, religioso, y, como usted quiera. De todo. En, to en de todas todos. las cosas de la Ajá. vida. Entonces, vamos al verso 17, a ver qué nos dice. Nos dice así, ah, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Es obvio, ¿verdad? No. Eh, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo pues, no puede dar buenos frutos, ¿verdad? Exacto. En, en la y otra igual. versión de Reina Manera. Así como todo dice. buen árbol eh, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos eh, malos. Ajá. O sea, no puedes sacar de, de lo malo algo bueno. No, no. Más que, que tú te des cuenta por pues, el discernimiento, eh, no, a mí no me vas a engañar. Lo que es, es el claro, mundo. Claro. ¿Verdad? Claro. Ok. Entonces, vamos a ver verso 18. Dice, el árbol bueno no puede dar fruto malo nuevamente. Ni el árbol malo da fruto bueno. Ah, Ahí qué interesante. Esto. Nuevamente. Como que se repite aquí este, este versículo, pero es eh, eh, el Señor claro, dándonos. Reforzando. reforzando lo sí. que está diciendo sí, claro, y claro, en claro. esta versión de acá Igual no puede el, el árbol dice, no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos así es, entonces lo que hay en el corazón uh -huh. son las raíces de, de, del árbol de cuenta sí, sí. entonces lo que ya lo traes allá adentro Ajá. Ya lo traes es lo que va a, a salir afuera en el ADN ahí lo Sí, sí, sí, lo que está en tu corazón eso eh, dice el Señor dame hijo mío tu corazón. Él sí, siempre habla corazón así es, Señor, siempre habla el corazón y ahí están las buenas o las malas, acciones buenas o, o las malas entonces, entonces así es. ahí podemos ver quién sí y quién no tiene un buen corazón. Así es correcto. Sí, sí, es un corazón amable, atento eh, es un bondadoso guardado. Sí. Eh, esto es honesto, es sincero, eh, no miente. Oye, pues entonces, eh, esto es un buen árbol. Sí, claro. O es una buena persona. Así es. Pero si es lo contrario, sí, no, pues no, co no. ¿cómo le vas a sacar cosas buenas si no las tiene No, porque ya, ya, ya las intenciones de, de, del corazón de la persona son otras. Exacto. Y esto es lo que está diciendo la Biblia, para que lo veamos en todos los ángulos de la vida. Uh -huh. En todos los ángulos de la vida. Así es también. Así, a, a, a nivel global, personal. Sí, sí. Eh, correcto. Que, que no nos quedemos ciegos, sino que seamos sensatos, sí. que, que, que tengamos prudencia uh -huh. y, y que tengamos el discernimiento que es bien sí, sí, importante. Bien importante es el discernimiento Muy para saber cuándo sí y cuándo no, cuándo sí está bien y cuándo no está bien. Porque los mismos hechos o las mismas acciones Ajá. nos van a decir van a de, a, a, si de está correcto o no está correcto. correcto. Así es. Ok, entonces nos vamos al verso 19. Bien. todo lo que dice. Ok, eh, 19. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Ah, <risa> qué tremendo dice, ¿verdad? Bien, bien. <risa> todo árbol que no da buen fruto. Se corta uh -huh. y se echa al fuego. Aquí está hablando de, de un arroz físico. Claro. A uh, un mandatario malo, pues no, no lo vamos a, a, a meter a la hoguera. Sí. Pero sí se le puede cortar. Sí, uh -huh. claro. Sí, sí, sí. Y ya le quites el puesto, y o sí. deja el puesto, sí. y pues ya, ¿verdad? Acá es que no es otra versión, como dice. Sí, dice... Um, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en, en el fuego, igual. Igual. Entonces, pues no, no, no, no, no se les ocurra andar quemando a, no, no, es, a, a su gobernante, es, es, que, que, es. Que, que ustedes saben que no está en lo correcto. Sí, no, no, pero. pero puede, sí. Pues eso sí, pueden destituirlo, pueden, pueden cambiarlo, perder el fruto, eh, el... pues, sí entregue el puesto porque, sí, porque no tiene la capacidad de hacer un buen trabajo. Sí, claro, claro, así es. Este, es que se equivocan, en su mentalidad se equivocan porque piensan que, que todo el país es de ellos y es incorrecto, o sea, ¿Sí? eh, no, eso no es así y que puedan hacer lo que quieran, no, tampoco. Miren, hay un pequeño país en el mundo, no es cierto, la región, bueno, en la ciudadanía. Este, de, de, es un país muy pequeño pero el que lo dirige es multi, multi, multimillonario sí. tiene cientos de carros en su haber si ayuda a la gente sí. todo el mundo come eso no, no es ningún problema sí. pero él es como un rey, es como un príncipe eh, eh, es intocable Ajá. y con lujos hasta más no, no Ajá. poder Ajá. y eso es que pasa cuando esa gente toman un, un poder, Ajá. se convierten en unos dictadores, y yo me quedé sorprendido cuando estaba viendo historias historia eh, porque oí hablar de ellos y empecé a buscar, lo encontré y dije, wow, qué tremenda situación. Y por eso, cuando alguien llega a un puesto público de esa magnitud de, de ser el, el sí. gobernante principal, sí. es muy peligroso si no tiene un buen corazón. Claro, claro. Es muy peligroso porque, porque no su tendencia es a él, yo, yo, yo, yo, y, y los míos a veces, sí, no. y los míos a veces, y eh, los míos y los más, cercanos, los más cercanos en un momento dado, entonces, se convierten en, en, en dictadores, ¿Sí? y se les olvida que el país no es de ellos, Sí, no, es que como un, un, un pastor malo que, que, que, que cree que la, las ovejas son suyas no, son del señor, de señor él sí. está al frente de, en ese templo, pero las ovejas no son de él, no. para mangonearlas como, como, como ellos quieran, sí, sí, no. hay un caso en, en, en, en México que el pastor principal lo tiene acá en la cárcel sí, sí. y cuánto abuso sí, sí. ¿Cuánto abuso y, y cuánto dinero sí. no hay, mis amados, no hay. No tenemos por qué encerrarnos y decir no, no es cierto eso, no, no esto es verdad. Sé, la, vida, la vida lo dice. Exacto. Entonces, qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta. Ahora hay organizaciones completas así que hasta rechazan a Jesús. Oh, sí. Sí, sí. y tienen mucha gente uh -huh, uh -huh. por eso hablo también de la cuestión de, de, del cristianismo sí. porque porque esto es una realidad uh -huh. Así es. E, entonces y desechan totalmente a, al Espíritu Santo sí. y dice el Señor Jesús que es el que lo tenemos en nuestro corazón sí. lo tenemos en, dentro de nosotros y que no es de nosotros es de Dios ah, es de Dios eh, eh. Exactamente, así este, nos, uh, nos habla aquí en, en Efesios 2.20 al, al 22, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, uh -huh. en quien uh, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, uh -huh. ¿sí? en quien vosotros también sois juntamente edificados por, para morada de Dios en el Espíritu. Eh, ahí está en Efesios 2, 20, 22. Eh, y en Efesios, en Efesios 3, 15, 21 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén, También. amén, así es, entonces, nos no damos cuenta mi amado, nos damos cuenta mi amado, eh, como Dios nos habla, nos enseña, nos dice, lo que realmente eh, está eh, pasando, así es, eh, así es. Eh, entonces, ¿Qué, ¿Qué es que nosotros vayamos a, a la palabra que sea la que nos oriente, que nos, nos enseñe, que nos guíe y que nos dé el discernimiento? Amén, amén. Así es. Hay mucha gente muy buena. Sí. Hay, sí. hay hombres que, que se dan neveras. Eh, hay organizaciones eh, que, que valen la pena apoyarlas. Claro, claro que sí. Pero hay otras que... Que de plano no, ¿verdad? Este, que dan nada más por la cuestión del dinero. Sí, sí. sí Entonces, sí, este... Es tremendo, tremendo. Pero bueno, vámonos a terminar. Es que estamos en el 19, ahora nos vamos al 20. Sí. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Y ya más claro ni el agua. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto ya va a depender total y extremadamente de parte tuya mi amado, mi amada. Sea sí, en lo político, sea en lo religioso, sea en las acciones, sea en lo moral, sea en lo espiritual, en cualquier cosa que tú quieras aplicar esto, tú tienes la última palabra. Así es. El Señor ya te lo sí. está diciendo. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Por sus acciones. Pero recuerda también que así como podemos ver a los demás, los demás sí. también nos ven a nosotros. Sí, sí, claro. claro eso que sí. no se olvide. Así como tú ves, otros también te ven. Uh -huh. Entonces, y por tus acciones, por eso la cuestión moral, la, la cuestión espiritual, eh, tus valores morales, la gente los va a ver. Claro, eso es importantísimo. Entonces, importante. no podemos tratar de ocultar lo que se ve. No, no. Porque tus acciones, nuestras acciones, las estamos mostrando en cada sí, instante, por eso en que, cada eh, momento. Sí, ahorita este, pues, los, los medios de los que estamos en la, la tecnología, este, están tomando fotos, videos de, de personas que, que, que están en, este, en, en el gobierno y, y ahí están pescando sus malas acciones. O sea, lo que se ve no se puede ocultar. Exacto. Ahora, ¿cómo se da cuenta la gente? Con lo que la misma gente publica. Sí, sí. Y no, no, no, no te puedes esconder de nada ni de, ni de nadie, menos de Dios. No, claro. Y a veces somos tan inocentes que nosotros mismos lo publicamos. Sí, sí, sí. Nosotros mismos. Y luego, después nos, nos, nos vienen las, las reversas. Sí, sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque, lo hice, porque usted no debería de haberlo hecho. Pues sí, entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, empiezo contigo porque mismo. Porque a, a veces las, las emociones te, te, te vencen a ser aquello, sí. la, la, las emociones, y, y pues tienen que tener cuidado. Eh, con el control de las emociones tiene uno que tener control exacto por eso ese control de, de que estás hablando es precisamente el que yo me iba a querer referir ahorita Ajá. empieza contigo mismo sí exacto exacto porque los ojos de los demás están sobre ti exacto sí. tu familia tu esposo tu esposa tus hermanos tus, tus familiares tus vecinos la gente, los compañeros de trabajo, eh, en, en fin, eh, ellos te están viendo a ti. Uh -huh. Así es. Y aquí se viene a ser una realidad que somos reconocidos por nuestras acciones. Por nuestras acciones, correcto. Así es. Entonces, cada acción tiene su reacción. Cada acción tiene su reacción, correcto. Entonces, es. es bien importante, mi amado, mi amada, Cómo están nuestras acciones personales y cómo reaccionan los demás. Exacto, así es. Nosotros Entonces, mismos damos el material para que nos jueguen bien o nos jueguen mal. Exacto, así es. Nuestras, nuestras acciones van a declarar lo que sí somos verdaderamente. Sí, sí. Aunque nuestros labios hablen diferente, sí. nuestras, acciones nuestras acciones dicen lo contrario. Sí, porque eh, todos todo lo que... Pongas tú también ahí en, en, en, en los medios, en, en Facebook y todo, pues ahí, ahí te están viendo todo el mundo. Exacto. ¿Qué, qué estás haciendo? O sea, ¿por qué, por qué lado te vas? ¿Cuál, cuál es tu lado flaco? ¿Cuál es tu debilidad? cuál Y ahí, ahí lo, ahí lo estás lo está declarando, ahí lo estás diciendo. Yo te recordar al, <ríe> <a>, al mar <Mato ríe> <Lado> de villarreal, <ríe> sí. en, en su encanto que tiene. ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Sí, sí. ¿Por cuál sí. camino vas? O sea, ¿Por qué camino vamos caminando, mi amado? Porque también eso nos corresponde a nosotros a tomarlo sí, en cuenta. Claro, claro. Nosotros como, como personas ¿Qué, qué en lo individual, no camino, sé, como ¿qué matrimonio. ¿Qué camino eh, eh, Exacto. ¿El ancho o el angosto? ¿Cuál, cuál quieres? <ríe> sí, no, no es que así es. Entonces, mi amado, mi amada, si te fijas, esto cubre todas las áreas de la vida todos. y de todos los habitantes del mundo. Amén. Amén. amén y nosotros nos incluimos como los habitantes de este mundo en que así tengamos es. la vida. Ya así después ya es. quedó escrito en los libros. Así es. Porque es lo que dice ahí Apocalipsis. Que nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a todas nuestras acciones. Lo hemos claro ahí la, la, la escritura ahí en Apocalipsis. Así es, así es. Y el que no se encontró en el libro de la vida. Sí. Ojo, el que no sí. se encontró en el libro de la vida va a ser echado sí. al, al lago del de fuego. fuego. Así es. Por pues eso sí es, es muy importante. Eh, o sea, este, este mensaje que se está dando hoy es importantísimo para que lo tomes muy en cuenta, lo puedas este, digerir, discernir, irse a la Biblia y, y si no has aceptado a Cristo Jesús en, en tu vida, rétalo, eh, eh, o sea, pide perdón por todas las, las malas acciones que has hecho y, y, y eh, acepta al Señor en tu vida, porque pues fuera del Señor no, no somos nada ni nadie así de que Él es el único que te puede eh, eh, proteger y ayudar y, y darte el, el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento, en todos los aspectos, de, en todos los aspectos de la vida, así de que pues más vale que atendamos la voz del Señor Amén. que nos está hablando día a día a través de su palabra. Amén, así es. Entonces, recuerda, tú ves a muchos, pero a lo mejor son más los que te ven a ti. Sí. Ojo, ¿eh? Tú ves a mucha gente y puedes juzgarlos, pero a lo mejor son muchos más los que te ven a ti y tú ni cuentas. Pues sí o a nosotros verdad sí, a, ti, a, eh, mí, a todo mundo a todo el mundo sí, o sea, no, el mundo, sí. Nad es. nadie quedamos exento de esto. No. Nadie, nadie nadie nadie y déjenme empezar conmigo mm. yo no quedo exento de que alguien nos pueda criticar porque sí. porque así es entonces no no no, no ¿sí? toda la gente este, o sea puede vernos uh, de la mejor manera o sea la crítica siempre está así es, entonces mi amado mi amada, busquemos a Dios en primerísimo lugar uh -huh. Amén. y busquemos que el Señor nos dé el discernimiento para que si lo estamos haciendo mal podamos corregir así es. miren déjenme comentar esto así rápidamente, en los matrimonios ¿por qué vienen los divorcios? por las malas acciones por las malas acciones? Pues, sí a veces por la violencia, a veces por el, la, el, el maltrato, a veces por... Eh, hay muchas razones, hay muchas por, razones por, sí, hay por las muchas, cuales. Muchas, muchas. Y, y a veces y no estamos... Un... la ira, el enojo, el celo, eh, eh, entonces ya, ya entran muchas cosas y, y, y te llenas de, de, de ese coraje y, y ya, rompe, ¿Sí? rompe. Y todo va al corazón. Todo, todo va al corazón. Entonces, todas las acciones van a tener sus propias consecuencias. Sí, sí, definitivamente. Entonces, mi amado mi amada, es tiempo de orar. Así es. ¿Por qué? Porque mejoremos personalmente. Amén. Amén es. Que mejoremos la calidad de nuestra vida familiar. Amén. Que podamos mejorar nuestra vida espiritual. Amén. Y esto es para ti, es para mí y es para todos. Así es, amén. Entonces, si tú y yo y todo el mundo lo hacemos, vamos a vivir en un mejor mundo. Amén, amén. Y por sobre todas las cosas, si nos aferramos al Señor, un día vamos a estar con Él allá. Amén. Y que tomemos las decisiones ahorita en vida, porque ya después de de pasar de esta vida ya no va a superarse nada cuando, ahorita es cuando tienen la oportunidad ahorita que tienen vida y ya sea que vivamos o ya sea que muramos que seamos del señor como lo dice el eh, Juan Lusca, así es entonces qué te parece vamos a empezar con pedir perdón al señor vamos a entregarle nuestra vida y que él nos dé el discernimiento para continuar una vida más limpia, más sana, amén. más pura, más diáfana, para que podamos ser mejores. Así es, amén. Amén. ¿Te pones conmigo en esta oración? ¿Te pones conmigo? Entonces, oremos. Padre Santo, amén. reconozco mis faltas, mis errores, mis fallas, mi falta de conocimiento y mi falta de entendimiento. le pido perdón Señor díselo Señor tú también le pido perdón Señor sí, le pido perdón Señor ¿para qué? para que usted cambie mi vida sí, cambie. cambie mi mente, cambie mi corazón, sí, corazón. que el Señor corazón. Jesús, Jesús venga, a mí. venga a mí y yo la recibo como mi Señor y yo le recibo como mi Salvador Dios, su nombre, su nombre. y ayúdeme, y ayúdeme Ay, su nombre, su nombre. a cambiar vida, vida. todo lo que esté mal dentro de mí todo, todo, todo. Mi mente, mi corazón, mis acciones. Sane mi cuerpo. Límpieme de toda maldad. Y Padre Santo, llega de mí una persona digna de estar un día en sus mansiones celestiales. Pero para eso, Señor, necesito que usted me ayude a limpiar mi vida, mi mente y mi corazón y que mis acciones sean agradables a su visita presente y Padre, gracias por bendecirnos gracias por darnos ese cambio gracias por darnos esa bendición Señor a todos nosotros Señor a mí en lo personal y Padre, gracias muchas gracias Señor porque nos permite también poder comentar y dialogar Señor, a través de este material el cual Señor se está grabando para que quede allí, Señor, en todas las plataformas donde lo ponemos Y Padre Santo, y que cualquier persona, en cualquier momento, de día, de noche, cerca o lejos, ahorita o mañana o, o después, Padre Santo, usted puede usar este material. Para su bendita honra, gloria y alabanza Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe la bendición del Altísimo. Y si tienes necesidad de salud, Recibe la salud de parte del altísimo Recibe la salud De parte del altísimo Y recibe el crecimiento espiritual Y esa bondad Familiar Para que sean familias Bien unidas y bien fortalecidas Para la gloria del Padre En Cristo Jesús Aleluya, amén Amén Y amén Aleluya bueno pues ya han pasado 36 minutos hijo y pues tiempo de... pues ya nos retiramos así de que gracias por este tiempo que ha estado con nosotros eh, y pues mándenos su petición, un mensaje ahí por el WhatsApp ahí está el, el teléfono puede escribirnos o bien a hoy.oramos o bien a través de messenger eh, y nosotros, claro, vamos a apoyarle en la oración. Y, y gracias por eh, estar eh, eh, con nosotros. Gracias por compartir estos, estos videos. Y la bendición del Señor sea en sus vidas. Este, gracias por regalarnos un like, un me gusta. O una notificación ahí en, en la campanita. Así de que bendecidos sean de parte de nuestro Dios. Les amamos en el amor de Cristo Jesús sus amigos, Edith Madrigal y Rafael Cavazos. Y les decíamos lo mejor de lo mejor, de lo mejor de lo mejor. Y también, sí. eh, para todos haciendo, México, haciendo un pequeño paréntesis también, sí. ya para finalizar, eh, nos hemos propuesto, ¿eh? sí, así es. este, ayudar a, a la gente a salir adelante. A salir adelante nos somos propuestos. Bien, y va a ser muy necesario que nos escriban y nos pregunte si claro. no nos preguntan no les vamos a poder decir nada claro. pero si nos preguntan si ¿sí les vamos a poder decir cuando menos una forma de cómo pueden salir adelante sí, y poder. cómo pueden mantener más salud claro pues por la sea, nutrición claro que sí sí sí y pues es que realmente este um, la, la, la salud está este, por la nutrición, por lo que comemos, o dejamos de, de comer. Entonces, Otra vez, ¿Es, es uno mismo. Sí, es, es uno mismo, sí, sí. Así es como la, la, la nutrición de la palabra de Dios en, en nuestra vida espiritual. Uh -huh. si, no, si no nos alimentamos de la palabra del Señor, pues no hay nutrición espiritual. Así es. no, no conocemos del Señor y si nosotros no nos alimentamos bien no le damos al cuerpo lo que necesita porque el cuerpo pues es, es algo que Dios lo ha hecho y, y, y lo ha hecho bien hecho y, y el mismo cuerpo se, se va este, restaurando cuando le damos lo que tenemos que darle y algo bien interesante ya para finalizar vas a normal conseguir una simple receta de, de, de hacer una maquillada Sí, nada más, es todo sí, es, es. Prácticamente, prácticamente. Bien, es, es. Ahí está. Amén, así es. ahí, ahí está porque Increíble. son, son fórmulas este, científicamente, científicamente, científicamente preparadas para, para que el cuerpo, eh, para darle al cuerpo lo que necesita en todas sus áreas. Así Entonces, conforme lo tomas, tú, tú, tú te vas va, va sintiendo, vas sintiendo, vas sintiendo mejoría. Así de que pues, alabado y glorificado sea el Señor, porque eh, Él ha dado el, el conocimiento a, a, a, a las personas a través de la ciencia, y pues damos honra y gloria a nuestro Dios, porque Él es el único que puede hacer eso. Así es. Bueno, pues hasta aquí llegamos, mis amados, que el Señor me les bendiga. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo y feliz día de la independencia de México. Pórtense bonito y el Señor está con nosotros. Y no hagan daños. No hagan daños. <risa> <Todo> <risa> <los bienes. Claro. risa> Bendiciones. Okay. Bendiciones.